Yo ma, un, Vengo a dejarte ya como un deja vu Vengo a hacerte un plus, te mando como la luz Vengo haciendo pa' que rimas, pa' que digas Jesús Uy, no es por resentido que No te doy la cuenta, 90 putas barras de aquí, que el planeta del hip hop si lo representa. que se desespera, si no le gana algo, huesito, no repunta su carrera, ¡Ah! pensá que eso me emociona lo del falso campeonato, piensa que eso me emociona cuando vuelva a guro en el culo bien duro y el mexicano se vuelve para su país Eso de, pop, eso de...